Hola a todos y a todas, hoy vamos a preguntar a los colombianos de dónde son los colombianos más bonitos del país O sea, de qué ciudad exactamente, entonces de dónde son las mujeres más bonitas del país Preguntaremos eso a los hombres y a las mujeres de dónde son los hombres más guapitos Bueno, vamos a primero hablar de mí, yo diría que las mujeres más bonitas de Colombia están en Bogotá Bueno, no hablo de las rolas en sí si no hablo más bien de Todas la de, Como decir, la diversidad Que hay en Bogotá, por ejemplo aquí hay más Paisas que en Medellín, hay más costeñas que en la costa Bueno, tampoco, pero si diría que las que están En Bogotá son las más bonitas porque hay de todo Para todos, o sea, hay de todas las nacionalidades Bueno, nacionalidades, no nacionalidades o sea, Porque hablamos de Colombia, pero todas las ciudades Ibagué, Medellín, Pasto Todas las ciudades están aquí en esta capital Entonces diría que eh, Bogotá, las mujeres de Bogotá son las más bonitas Ahora las más feas son las de... Bueno, aquí no me voy a mojar Y diría que las más feas serían las que están en ciudades donde no se mezclaron tanto como a mí me gusta la diversidad diría, no sé, pues no las voy a citar pero debe haber muchas ciudades en Colombia donde no hay mucha mezcla mientras que en Bogotá hay bastante mezcla entonces no me mojé como lo decía pero las más feas, aunque no existen feas serían las que se mezclaron menos aunque obvio que debe haber muchas mamacitas en estas ciudades donde no se mezclaron pero igual tengo que elegir y diría las ciudades donde no se mezclaron tanto ahora vemos qué piensan los colombianos Listo, ¿Cómo se llama, señor? Eh, Cristian. Cristian. Ok, Cristian, ¿de dónde están para ti las mujeres más bonitas de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran las hermosísimas? Para mí, en Bogotá. ¿En Bogotá? Las más hermosas. ¿Las rojitas? Sí, señor. Ah, ok, ¿y en qué ciudad están las más feas de Colombia? Las más feitas. No, todas son lindas. ¿Todas son lindas? Sí. Lindo. Ah, listo, entonces Me Muchas viste. gracias. gracias. Vivió las rolas entonces. Se bien. Chao. Gracias. Basta, señor. ¿Cómo se llama? Mi nombre, es Oscar Láziz Guzmán. Ah, listo, Oscar. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde son las mujeres más bonitas de Colombia? ¿De qué ciudad exacta? Colombia tiene unas mujeres muy hermosas, muy lindas en, en todo aspecto, en el aspecto de su un, forma de ser, en el aspecto de sus perfiles, de su belleza. Eh, yo me atrevería a mencionar eh, tal vez dos, tres de las caleñas, las paisas. O, o por qué no, las de Quito, Chocó, toda esa parte de Las morenitas. Exacto. Y ahora, bueno, no existe mujer fea, pero de pronto una ciudad donde no sean tan bonitas en Colombia tiene una ciudad de que las mujeres no son tan lindas o no? Yo creo que ninguna. Toda mujer es muy hermosa, muy bella. Todas son bonitas, ¿cierto? Sí. Y qué dice de las rolas? También las rolas... Eh... Eh, tal vez por el ambiente, por el clima, que la zozobra que se vive actualmente en nuestra ciudad, la mujer es más seria, es más... ¿Tapada más, Sí, más compenetrada a sí misma, pero no dejen de ser hermosas también. Ah, listo. Entonces le agradezco mucho por su opinión. Muchas Muy gracias. amable, muchas gracias. gracias. A ustedes. Anastasia, ¿cómo se llama? Luis Enrique Pérez. Ok, Luis. Para ti, ¿de dónde son las mujeres más guapas de Colombia? ¿En qué ciudad están las mujeres más bonitas o más sexy? ¿En qué ciudad pensarías? Sí, pues, eh, en Colombia en muchas partes son mujeres bonitas, pero más me parece a mí un Las paisas. Sí. Ah, listo. ¿Y ahora? ¿De dónde son las más feitas? <risa> ver, no, creo que en mujeres feas no hay, belleza rara. bellezas raras. ¿Bellezas oh, raras? Sí, okay. pero Solo guapas de... en Colombia, se sí, van guapas. Y sobre todo las paisas, y, países, y que yo me fijo mucho en la forma de hablar de las mujeres. Para mí, para hablar más, eh, más sexy, son las paisas, las españolas y las argentinas. Ah, listo. Bueno, señor, muchas okay. gracias. Gracias. gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Michelle, mucho gusto. Bueno, las preguntas es, ¿de qué ciudad para usted son las mujeres más lindas de Colombia? Gracias. Las paisas. Ah, no. ¿Y ahora de qué ciudad son las más feas de Colombia? Amazonas. Ah, listo. Bueno, las países de las más guapas. Gracias. Eh, bueno, ¿cómo se llama? Buenas tardes. Marisoliani Castro. Marisol. Marisoliani. Marisoliani. Es raro este nombre. Sí. Listo. Ah, Ted. La pregunta es, ¿de dónde son para ti los hombres más guapos, más bonitos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran? En Medellín y en Pereira. Las paisas. Sí. Son los más simpáticos. Ah, listo. Y ahora lo contrario, ¿de dónde son los más feitos de Colombia? De Boyacá. Los boyacenses nos gustan. Sin fama a tomar no mucho Licor de no ¿no? ¿sí? Ah, Sí, ¿sí? Ah, listo? Bueno, muchas gracias por su sinceridad. Gracias. No. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Mi nombre es María Fernanda. Bueno, María, la, prime, la, la pregunta del millón, ¿de dónde son los hombres más guapos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran los más bonitos? Personal me gustan los bogotanos. ¿Sí? los rolitos sabes? Y la otra pregunta es de dónde son los más feitos de Colombia. <risa> pues yo diría. <risa> sí, aquí voy a... Sí, no sé, a mí no me gusta el acento de Medellín. Porque también hablan mucha carreta a los países en eso ¿sí? <risa> es, <¿sí? risa> Ah listo muchas gracias por su sinceridad. <risa> bueno, bueno, gracias. Bueno, bueno, buenas tardes señora, ¿cómo se llama? Hola, Fernanda Suárez. Fernanda, bueno, ¿de dónde son para ti los hombres más bonitos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran? Bogotá. ¿Los rolos? Sí. ¿Los más bonitos? Sí. Ok. ¿Y los hombres más feos de Colombia? Eh, los de la costa. ¿Los costeños? Sí. Ah, listo, entonces que vivan los rolos. <risa> vale, gracias. gracias. Gracias. Gracias. Dime. Buenas tardes señora, ¿cómo se llama? Mariana. María. María. Listo. María, ¿nos puedes decir de dónde son para ti los hombres más guapos de Colombia? ¿En qué ciudad? De México. No, de, de Colombia. ¿En qué ciudad de Colombia están los El Cartagena. ¿Los cartageneros? Sí. ¿Son los más guapitos? Tienen dólares. ¿eh? ¿Tienen qué? Tienen muchos dólares. Sí. Tienen mucha plática. Sí, ah, listo. ¿Y ahora los hombres más feos de, de Colombia? ¿En qué ciudad están eh, los Laura de la no, pero en Colombia, ¿en qué ciudad están los más feos? ¿En qué ciudad de Colombia te parece que los hombres no son tan lindos? O... Yo no los conozco, los peos. ¿No conoces feos? ¿Solo bonitos? ¿Sí? ¿Entonces los más guapos son los costeños, cierto? Ah, listo, entonces le agradezco mucho. Mire, le doy la moneda. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Bonita mujer!